Hola amigos. Un saludo muy especial a todas las personas que compartieron el audio anterior de este canal del Dios Todopoderoso. El Señor les envía un saludo muy especial. Un abrazo muy especial a todos los que lo escucharon. Y ahora les quiere compartir otro otra de sus inspiraciones. Esta vez eh, con el título La iglesia en la cual mi espíritu siente complacencia Bueno, vamos a orar Para entrar en el espíritu Y que Dios opere Un milagro grande en todos nuestros corazones Para poder recibir su amor ¿Correcto? Entonces Vamos a orar todos unánimes juntos. Amado Dios, Padre Santo, Espíritu de Dios, Señor Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra total dependencia de ti, reconociendo nuestros delitos y pecados, reconociendo que estábamos en oscuridad, pero hoy tú te has manifestado en nuestras vidas con tu luz con tu perdón y con tu salvación porque en tu palabra dice y escrito está que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad por eso hoy venimos reconociendo Señor que debemos arrepentirnos, que de, debemos reconocer que te hemos ofendido, que no te hemos conocido, no nos hemos he, acercado a ti para que tú nos bendigas y nos des tu amor y hemos preferido otros dioses, hemos ignorado tu amor y nos hemos apoyado en nuestra sabiduría y hemos desconocido de tu, tu existencia nos, no sabíamos Señor que de tal manera amaste tú al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna escrito en Juan 3.16 Reina Valera hoy Señor Reconocemos ese regalo tan hermoso que es tu Hijo. Gracias por la fe que nos das para creer en Él. Como está escrito en Juan 1.12 Y dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Enséñanos Señor a recibirte en nuestro corazón, enséñanos a creer en ti, y, cre y creerte a ti, para poder ser hijos tuyos Señor, para poder Señor, alcanzar tu perdón, tu misericordia, y también para eh, que tú nos enseñes, a tener fe en tu hijo amado para que nos dispongamos Señor a recibir tu nombre en nuestra mente en nuestra alma en nuestro corazón en nuestro espíritu hoy te pedimos Señor obra Señor ese eh, un milagro en nosotros y limpianos en nuestra mente de todos los pensamientos argumentos que quieran impedir que creamos en ti, Señor. Hoy te entregamos nuestra incredulidad. Te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad. Haz que crezcamos en la fe del Hijo de Dios. Enséñanos a confiar en el Señor Jesús. Enséñanos a, a, a entender. Que el Señor Jesús es el Dios verdadero Y que Él está vivo Y está sentado en el trono A la derecha del Dios Padre En los cielos Y vendrá nuevamente por nosotros Para reunirnos juntamente con Él Y contigo Señor Amén Bueno, sin más preámbulos Vamos a empezar El, el título El lo repito, la iglesia en la cual mi espíritu siente complacencia. Y esto dice el Señor. He dado al mundo lo que más amaba, con el único fin de que mi Hijo sea glorificado en la tierra y en los cielos, porque a Él pertenece toda la soberanía y la autoridad, y me he complacido grandemente con su obediencia. Por tal motivo, le exalté hasta lo sumo, porque obedeció a toda mi voluntad, y fue dado al mundo para resaltar su humildad, sabiduría, obediencia, amor y santidad. Él es la cabeza del cuerpo de mi iglesia, y el cuerpo son los miembros, que aceptan el señorío y la guianza de mi santo espíritu. Son los que han entendido que deben seguir a mi Hijo y amarle como Él les amó. ¿Es el modelo que vino a enseñar en la tierra? ¿Cómo debía establecerse mi santa iglesia, mi novia, la que mantendrá sus votos y su castidad sin mancha y sin arruga hasta la venida del Señor Jesucristo, de mi Hijo amado, cuando será arrebatada para las bodas del Cordero. Por tanto, es necesario que todo aquel que aspire a ser miembro sea pasado por el proceso de regeneramiento. Y no es cualquier llamado, sino el más excelente honor de servirme. El ministerio más importante dado a un ser humano ya los ángeles del cielo quisieran poder predicar las buenas nuevas de salvación pero este privilegio solo se lo encomendé a hombres hechos de barro sencillos por tanto exijo de mi iglesia de mi novia y futura esposa su total santificación, su fidelidad incondicional, su amor sin hipocresía. Que Jesús sea el ejemplo de vida, quien no escatimó ningún sacrificio ni esfuerzo. Que cuando anduvo en la tierra se despojó de su deidad y no estimó el ser igual a mí como cosa de a, a qué aferrarse sino que se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sufriendo como un cordero inocente, sin mancha, la sentencia de un reo, de un condenado a muerte, para pagar el precio por el rescate de mi novia, de mi iglesia. Por tanto te digo, empieza a buscarme ansiosamente, empieza a buscar tu regeneramiento porque el tiempo se está acortando ora y gime como mujer que está encinta para, para dar a luz a su hijo es necesario que mi santa iglesia sea pasada por la prueba la cual vendrá sí o sí es necesario que tú también te dispongas a pagar el precio y alcances santidad y mi aceptación pídeme que te purifique pídeme que te lave más y más de tu inmundicia pues estabas en el fango y yo te extendí mi mano y me incliné a ti porque sentí compasión por verte en tan lamentable estado por eso debo esculpirte para sacarte de ti para sacar de ti cualquier defecto o mancha pues como novia que se engalana para su novio debes estar inmaculada y purificada para las bodas del cordero y esta será la actitud de mi iglesia y esto me pedirá, para que yo pueda complacerme en ella. Oh Señor Jesús, anímame siempre a esforzarme por imitarte, a seguir el camino del amor, a seguir tu ejemplo, que nos amaste hasta la muerte y que te entregaste por nosotros. Fuiste la ofrenda, la víctima sacrificada por eso nos hiciste santas nos justificaste ante Dios para que ahora nosotros desechemos hablar de inmoralidad sexual de codicia o de cualquier cosa fea oh Señor líbranos de palabras vergonzosas disparates y tonterías más bien enséñanos a dar gracias a Dios Líbranos del, del hombre malvado y pervertido, del impuro, de lo que explota y sirve al Dios dinero, pues tu palabra dice que esto no tendrá cabida en el reino de los cielos. No permitas que nadie nos engañe con razonamientos huecos, pues son pecados que tú condenas en aquellos que no te obedecen. No nos dejes tener amistad con estos, pues en tiempo atrás éramos tinieblas, pero ahora somos luz en ti, Señor. Incúlcanos tu comportamiento, que nos portemos como hijos de la luz, que demos frutos de bondad, de justicia y de verdad, bajo todas sus formas. Danos sabiduría para hacer lo que te agrada. Señor, impide que tomemos parte con actividades estériles, que, nos, que no respaldemos estas sino por el contrario denunciando y, y disciplínanos para no, no andar como, como tontos sino de acuerdo a la responsabilidad que tu palabra enseña oh Señor líbranos de vicios, de libertinajes más bien llénanos de tu Espíritu Santo reúnenos para orar, cantar y celebrar interiormente a ti Señor que demos siempre gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y, y por todas las cosas que seamos sometidos unos a, a otros por consideración a Cristo. Y después de esto, el Señor me mostraba una orquesta grande, preciosa, que sonaba maravillosamente y que el director de la orquesta sabía él perfectamente usar todos los instrumentos pero él no los usaba sino que dirigía a aquellos de una manera que les sabía guiar a que ellos dieran las mejores notas y a veces tocaban eh, tres instrumentos, a veces dos, a veces solo uno y luego toda la orquesta se unía y elevaba una música preci preciosa, integrando todos los instrumentos y al final el resultado era esplendoroso y todos compaginaban entre sí y ninguno desafinaba ya que habían ensayado constantemente para no desentonar, sabían que no debían equivocarse pues prácticamente lo, ellos ejercían, eh, practicaban diariamente hasta alcanzar el 100% de, de su perfección, para cuando fuere la presentación o la gala ante tan exigente auditorio. El Señor me decía, así como esa orquesta se prepara con tanto detalle y con, tanto, eh, con tantas minucias, Así es que quiero que mi, que mi iglesia eh, se prepare para mi venida. Entonces, y me decía también, así eh, mucho más mi adorada novia debe prepararse para la gran gala, que será el día que vendré a desposarla para siempre. ¿No soy acaso yo? ¿El más exigente auditorio? ¿Para que me pueda deleitar de mi amada iglesia? Pregúntame y yo te contestaré ¿Para qué me eres útil? Y te, y te haré sacar los más hermosos talentos Para que me deleites Te afinaré como un instrumento De manera armoniosa para que me sirvas Pero hasta ahora no me has tomado en cuenta y no has querido saber lo que me agrada, y si hubieras hecho esto desde el principio ya serías mi esposa, pero he tenido que suprimir mis deseos de tenerte porque aún no estás lista, esto es lo que anhelo que me pidas. Cuando ores a mí, dime de esta manera, oh Padre, cómo he de identificar ¿El servicio para el cual me tienes destinada? ¿Cómo he de hacer para no apartarme de tu palabra? Oh Señor, es necesario tener tu sabiduría y espíritu santo Es necesario que impongas tus manos sobre mí Para difundir tu palabra Para que sea llena de gracia y fortaleza Y así realizar grandes prodigios y señales milagrosas A todo aquel que necesite de ti Oh Señor, es urgente que deposites tu Espíritu sobre mí, para que sea Él el que me habite, para poder tener autoridad y rebatir todo aquello que se opone a tu verdad, para desenmascarar a aquellos que murmuran en contra tuya para que cuando estos me miren, no vean mi imagen, sino tu cara. Oh Dios glorioso, que tu imagen se revele ante mí, que me habite y me diga a dónde debo ir, que me muestre tu plan perfecto. Dime Señor, cuándo y en qué lugar he de rendir culto, y cuándo deberé hacer pacto, y también me librarás del de, la, de toda tribulación me concederás sabiduría y me harás grata a tu pueblo en qué tiempo y hora me liberarás y me mandarás a hacer tu voluntad oh señor mío mira que ya he estado en el desierto y ha sido largo el camino el rechazo al que me han sometido tus enemigos ha sido penoso pero yo sé que tú ves todo mi caminar y pronto recibiré palabra de vida para comunicarla a tu pueblo. Mira Señor que yo he vuelto a ti, he abandonado todo falso Dios que me guiaba, que me esclavizaba y me apartaba de ti. He roto en mil pedazos, he destruido He vuelto cenizas todo aquello que llegué a adorar alguna vez. He renunciado a lo que me impedía salir del destierro al que me sometiste. Por mi dureza de corazón había cerrado mis oídos. Me resistía a recibir tu Espíritu Santo. Igual que aquel pueblo que persiguió al profeta y lo mataron por anunciar la venida del justo yo también lo traicionaba y asesinaba cada vez que pecaba. Ahora te pido Padre, sea llena del Espíritu Santo, para poder mirar a los cielos, ver tu gloria, ver a Jesús a tu derecha y algún día poder decirte Señor, Señor Jesús recibe mi espíritu. Esto será lo que mi iglesia me deberá pedir, dice el Señor. Ahora te diré lo que pienso de ti, iglesia. Clama a mí como mujer que está de parto y es primeriza. Sí, clama y duélete como Raquel que lloraba amargamente por sus hijos y no fue consolada. Clama a mí por todos los hijos que has abandonado, y por aquellos que has perdido, por no obedecerme, por no buscarme, por no permitir que mi palabra sea engendrada en tu vientre, y ésta dé fruto al ciento por uno. Pues has desdeñado mi Santo Espíritu para que te fortalezca, y te anime a seguir mi camino, mi verdad y mi vida. Gime, gime hasta quedar sin aliento. Porque ciertamente me has olvidado, dejando la senda antigua que yo dejé marcada. Dejé las huellas en la tierra, en tu existencia, para que aprendieras cómo debías servirme. Dejé mi santo espíritu para que le consultaras y él llevara tus cargas. Pero has preferido consultar tus falsos dioses tus con conocimientos, tus fantasías, tus razonamientos huecos, tus doctrinas, tus viandas, tu manera de hacer las cosas y tu mucho afán por ser más sabia que Salomón te han confundido y tampoco amor por mi hijo te han envanecido y has olvidado tu primer amor Cansado estoy de escuchar tus refranes, que añades a mi palabra. Cansado estoy de tus profecías engañosas, que desvían a mi pueblo tras la mentira, la vanidad y la incredulidad. Y hacen que se olviden de mí por largos días. Ciertamente tu maldad es grande, iglesia. Y cuando pretendo corregirte, te ensorbeces y levantas la cara y frunces los hombros. Has pretendido no escucharme, pero yo mismo te he enviado mis atalayas, para que te lo repitan una y otra vez, hasta que se te retiñan los oídos. Para que te lo repitan una y otra vez. Déjate de engaños, déjate de visiones mentirosas, déjate de revelaciones, déjate de visualizaciones, déjate de dejarte de llevar por todo viento de filosofías extrañas. ¿No ves lo que te pasa? ¿Que te vuelves cada día más soberbia y petulante y ves a los demás por encima de tu nariz? Te crees santa y libre de pecado y de inmundicia, pero eres guarida de demonios, imitando y ridiculizando mi santo espíritu y blasfemando mi nombre, porque me utilizas para explotar a mis niños, porque quieres hacerlos tropezar, deja de hacerles zancadilla. Cansado estoy de levantarlos y curarlos de sus heridas. Cansado estoy que sabotees mis mensajes o distorsiones mi palabra. Ya estoy cansado, mis ni... ya estoy sacando mis niños de sus templos, porque los han privado de mi alimento, de mi pan, de mi vino, de mi agua, para nutrirlos. Y están como niños huérfanos y desvalidos ya que su madre se va detrás de lo que me desagrada y está ocupada todo el tiempo en sí misma. ¿Acaso quieres que me convierta en un esposo que ha perdido su rol? Pues a eso he descendido por tu causa. Porque no me has respetado y he estado pendiente de mis hijos llevándoles de un lugar a otro para que sean alimentados he sido una niñera para ellos para que tú sigas por el camino de la puerta ancha de la perdición ¿hasta cuándo me honrarás? ¿hasta cuándo me buscarás? ¿crees acaso que no tengo carácter? ¿crees que no tengo deseos de juzgarte ya? claro que sí he reprimido mi ira muchas veces para no destruirte por tanto arrepiéntete y haz tus, tus primeras obras condúcete como mujer casta y preocúpate por mis hijos o si no vendré y me divorciaré de ti y tomaré a otra que me ame y me honre fíjate en mi hija Esther ¿ves cómo me clamaba, cómo ayunaba y se santificaba cada día? buscando no solo mi amor, sino mi presencia, mi respaldo, y se dolía por sus hermanos. Y mira cómo el rey desdeñó a Basti y prefirió a Esther. ¿Quieres tú también que haga lo mismo contigo? ¿En serio crees que en este último tiempo tan peligroso no debes orar y ayunar? Vengo por una esposa santa y pura, Regenerada de su pasado, sin pasado, quiero mi iglesia consagrada. Deja de herir mi cuerpo, deja de crucificar mi cuerpo, necesito todos mis miembros, sanos y activos, deja de inutilizar mis miembros. O los sacaré de tu alcance y les pastorearé en mi santo monte. Y no se callarán mis niños Mis niños levantarán sus voces para cantarme Mis jóvenes danzarán Y saltarán de júbilo por el gozo de mi espíritu Los ancianos verán visiones Los niños profetizarán y soñarán Traerán mi ofrenda al altar y no habrá necesidad de mi casa. Las viudas serán sustentadas, los extranjeros serán bienvenidos y a los pobres es anunciado el evangelio. No haré sección de personas. Todos aquellos que me amaron y amen a mi hijo son mis hijos. Todo aquel que me sirve es mi hijo, todo aquel que me obedece y ama mi palabra y se complace en servirme es mi hijo, todo aquel que fue, que es y que será guiado por mi santo espíritu, mi mismo espíritu, le dirá y le hará saber que es mi hijo. Así están muchas iglesias que han desperdiciado el tiempo en cosas que no aprovechan, acusarse y condenarse, y en muchas ocupaciones, y han privado a mis hijos de que me, manifieste, que le, de que me manifiesten su amor, han dejado de servirme, solo se sirven a sus deleites, han dejado de orar a mí, oran a sí mismos, Cansado estoy de que me manden y declaren que les obedezca y que les haga milagros, prodigios y señales, que sane sus enfermos y llene sus bolsillos y decreten juicios sobre personas que no les agradan, y que los maldiga, porque ellos son los ungidos, los apóstoles, los reverendos, los líderes, a mí me invocan en sus reuniones. Y me llaman por nombres diferentes, pero ya no estoy en sus asambleas, ni en sus fiestas, porque me aburren sus solemnidades y no las puedo resistir. Sus ritos y sus cultos monótonos, sus rutinarias prédicas sin sentido, hablan de mí sin conocerme, y dicen, «El Señor te dice, el Señor te dice, pero yo no he dicho nada» y sus eventos fastuosos llenos de luces de colores como antros, sus alabanzas carnales y sus bailes grotescos como carnaval, donde se encienden sus deseos. Han convertido mi templo en guarida de demonios y no respetan mis atrios, pues desde allí se predica, se maldice, se burlan, se dicen toda clase de palabras de grosería y altanería y un lenguaje puro y santo lo ven como cosa anticuada. ¿Creen que tengo que aguantar su vulgaridad y pedantería? Se vende toda clase de mercancía, se enseñan cosas que nada tienen que ver con mi palabra. Se hacen cultos Satánicos, se hace brujería y hechicería se hace campaña de política se compran conciencias se venden votos se eligen presidentes se eligen gobernantes se hace teatro y comedia y cuando celebran la Santa Cena no saben lo que hacen pues no saben que el vino es mi sangre y el pan es mi cuerpo no tienen conocimiento de mí porque no les importa que me conozcan, han dejado de dirigirse a mí, no tienen tiempo. ¿Acaso qué saco yo con sus obras y sus entretenimientos? ¿No saben que su tiempo es mío? ¿Por qué impiden que mi Santo Espíritu toque a mis hijos? ¿También los privaron de mis caricias? Solo soy padre para proveerles? ¿Y no puedo mimar a mis pequeños en sus templos? ¿Hasta cuándo os he de soportar? convertidos a mí, hijos rebeldes y desobedientes. Mi tiempo está pronto. Clamen por morir y nacer de mi espíritu, de mi palabra, y derramaré agua pura y los limpiaré de toda su maldad e iniquidad. Y no me acordaré más de sus pecados. He aquí el Señor, Dios Todopoderoso, gloria por los siglos de los siglos. A Él, a su nombre, al que vino, al que es y al que vendrá. Toda la potencia y sabiduría sea a Él. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos, disculpen todas las equivocaciones. Eh, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo audio. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.